Queridas compañeras de San Luis de la Paz, mujeres increíbles, mujeres valientes, mujeres luchadoras, en este día les quiero enviar primero pues todo mi cariño y toda mi admiración y decirles que pues seguimos con ustedes, seguimos con ustedes en la búsqueda y seguimos con ustedes en, en, eh, también tratando de saber qué fue lo que sucedió con los muchachos. Eh, yo siempre recordaré la valentía con la que ustedes han hecho todo este trabajo y la valentía con que han roto con muchas de las, de las barreras que se les han puesto para alcanzar la justicia. Cómo no recordar que ustedes son el primer grupo con el que empezamos a trabajar en la Fundación y los aprendizajes han sido tremendos, pero sobre todo el tremendo cariño y el respeto que hay entre, entre ustedes y nosotros. Les mando un abrazo grandísimo diciéndoles que aquí estamos y que estaremos hasta encontrarles. Un abrazo muy grande. Hola, hola, compañeras. ¿Cómo están? Qué felicidad saber que ustedes todavía están organizadas. Recuerdan cuando yo llegué en aquel, en aquel tiempo con Ana Lorena y que les hablé de la organización y que se organizaron empezaron a trabajar, qué bonito, a saber, bien, qué alegría la que yo siento, a saber que ustedes siempre siguen trabajando, siguen organizadas y en la búsqueda de nuestros compatriotas, de nuestros compañeros, eh, felicidades para todas ustedes, yo me alegro mucho, yo las felicito, sigan adelante, no pierdan la organización, porque si en vez de, en vez de salirse o bajar el... el la organización aunque que baje el cupo, eh, yo me imagino que hay más, me imagino que hay bastante ya. Yo me imagino que ustedes atrayeron más personas con más de este, problemas, con más personas desaparecidas, con... y eso, eso es lo más bonito, trabajar por las, por, por los de, por las madres, trabajar por los, por, todo, por los niños, trabajar por los jóvenes, porque todo eso es lo que a uno lo hace Levantar el ánimo y seguir el trabajo, porque no podemos trabajar por nosotras mismas, tenemos que trabajar por nuestras madres, nuestros padres, los niños, los jóvenes, adolescentes, y eso, sentir este, a que ellos también entiendan lo que es la migración y entiendan y aprendan ellos también cómo es la migración, porque si a un caso ellos quieren este, salir, ya saben el problema que hay, ya saben qué es lo que es el camino, saben a qué van a llegar. Y entonces, eso sí me alegra y que Dios los den, bendiga a todas ustedes y, y los bendiga también, ¿verdad? Porque un abrazo para todos ustedes allí en San Luis de la Paz. Felicidades porque yo sé que todavía están adelante con su frente levantada, de mano a mano y puño a puño, luchando para nuestros compatriotas y las madres que están... Este, en la lucha no se desanime, que no se suelten, agarrense más de la mano y las quiero con todo mi corazón. Dios me la bendiga. Compañeras, eh, siempre es un gusto saludarles, pero es muy triste saludarlos en estas fechas que son tan difíciles para todas ustedes, como lo es para todas nosotras, el seguir esperando verdad y justicia para todos sus familiares. Quiero mandarles un abrazo. Sé que son fechas muy difíciles, muy dolorosas, pero también quiero que se sientan acompañadas por nosotros, por mí, por mi familia, por mi colectivo. Saben que cuentan con nuestro apoyo siempre y que seguimos al pendiente en esta lucha y en este camino hasta encontrarnos. Un abrazo fraterno para mí, todas ustedes. Compañeras, un año más... ¿Qué pasa sin encontrar a nuestros hijos, a sus hijos, verdad, justicia, la presentación de sus hijos, la búsqueda en vida de sus hijos? Reciban un fuerte abrazo de solidaridad, de apoyo para este día tan doloroso. El tiempo pasa y es más, duele más la ausencia de nuestros hijos. Sigamos exigiendo. Queridas compañeras de San Luis de la Paz, les mando un abrazo muy fuerte, un reconocimiento a su gran lucha, a la lucha que llevan por los suyos, por los demás también, y hasta que los encontremos vamos a estar en esto. Eh, entonces les abrazo muy fuerte desde acá y sigamos en esta lucha juntos. Hola a todas del colectivo Justicia y Esperanza. Este mensaje es para decirle que les admiro en esta búsqueda por la verdad, la justicia y la reparación. Y eh, gracias por permitirme acompañarles en este tiempo para encontrar a quienes hoy los valen. Buenas tardes compañeros de Luis de la Paz. Hace 11 años les arrancaron un pedazo de su vida, de su corazón. Pero ellos no están desaparecidos. Ellos viven y han florecido en los corazones de ustedes, en los de sus hijos y en los de toda su familia. Vamos a seguirlos buscando por una sola razón, porque ustedes no han dejado un solo minuto, una sola hora de estos 11 años en buscarles. Cada segundo ha mantenido esta fortaleza que sí, a veces seguramente se siente una gran tristeza, que yo no puedo imaginar, pero sí sé cuando los veo que viven ustedes esa tristeza que se convierte en coraje y ese coraje es lo que ha hecho que cada día de su vida le sigan buscando. Gracias por darnos la oportunidad de buscarles acompañados desde desde esta trinchera. Vamos a seguirlo haciendo con toda convicción por una sola razón, porque hemos de encontrarles sea como sea, pero también vamos a seguir buscando justicia. Vamos a buscar que sepamos qué fue lo que sucedió y quién hizo que no llegaran a su destino. Sigamos fuertes y sigamos aprendiendo de ustedes con toda esa fortaleza que les ha dado convertirse no solamente en buscadoras, en madres, en hermanas, sino también en, gran, en una gran familia.